El segundo juzgado de la instrucción en esta ciudad de San Francisco de Macorís ratificó este miércoles tres meses de prisión preventiva contra Joel Arismendi García, alias Moreno, y Hanle García Antigua, ambos acusados de asesinar de múltiples disparos al joven Kelvin José Santos Enríquez en un centro de diversión ubicado en la carretera Pimentel Castillo, en la provincia de Duarte.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 Entonces, el único que tiene derecho a quitar la vida a un ser humano es Dios. No somos nosotros ni nadie. Nosotros no somos nadie para hacer un daño así. Si la justicia y los jueces siguen así, aquí nadie va a matar a gente. El abogado de los acusados buscaba que fuera variada la medida de coerción por entender existían suficientes elementos. En tanto que los familiares aseguran llevarán el caso a las últimas consecuencias. Esto contra dos implicados, acusados de asesinar al joven Kelvin. Para NTN, reportó Giovanni Paulino.